Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer un experimento genial utilizando notas Lo que vamos a hacer es apegar las notas de manera que formen una especie de acordeón It's okay. Las tenemos organizadas las vamos a unir una sobre otra vamos a pegar una sola Ahora vamos a Bueno, ahora lo que voy a hacer es soltar esto a un lado y como pueden ver.. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito señoras y señores! Es casi mágico. No, <laughs> no, todo en este video, nos vemos en un próximo programa, yo soy Rafoguit2013, no olvides darle like y suscribirte, hasta pronto